Hola, soy Juliana, estudiante de la Fundación Universitaria Maria Cano y quiero compartirte lo que vamos a aprender en la asignatura Construcción de Paz. Aquí encontraremos contenidos que nos permitirán aprender en torno a temas relacionados con el concepto de paz, el aporte de la ciudadanía y la importancia del perdón y la reconciliación dentro de los procesos de construcción de paz. Así como los aspectos relacionados con los conflictos, algunas herramientas para resolverlos y su aplicabilidad en contextos organizacionales y del trabajo. Todo esto lo realizaremos apoyados en recursos como lectura de artículos, de textos y revisión de enlaces externos como por ejemplo videos y páginas web. También realizaremos actividades que nos permitirán revisar nuestro conocimiento a medida que avanzamos en la asignatura y en los temas. Entonces Preparémonos a conocer un poco más acerca de lo que aprenderemos en esta asignatura. ¿Qué tal si vemos el siguiente caso? Pedro es contratado por una empresa que, dentro de sus apuestas y planes estratégicos, tiene como objetivo aportar a la construcción de Paz. Para ello, le solicitan elaborar un plan de trabajo acorde a este propósito empresarial. Según lo anterior, Pedro decide como primera medida vincular a este plan de acción conceptos como el de paz, perdón, reconciliación, justicia, memoria y reparación, así como herramientas relacionadas con el manejo de conflictos en general y en el contexto organizacional específicamente. Para complementar, Pedro incluye además experiencias y acciones ciudadanas que aportan a la construcción de paz, que podrían articularse en la empresa y a ese propósito establecido. Al finalizar, Pedro presenta a las directivas un completo proyecto para ser desarrollado en la empresa y de esta manera convertirse en una organización que genera estrategias para la construcción de paz.